Recientemente se ha mostrado un nuevo tráiler de la próxima generación Pokémon, Escarlata y Púrpura. En él no solo se ha mostrado gameplay, también se han visto nuevos personajes y nuevos Pokémon entre los que se incluyen a los legendarios de estas ediciones, pero hay detalles que quizás muchos han pasado por alto. Muy buenas, soy Delta Ray y bienvenidos a un nuevo vídeo de Después de Tanto Tiempo. Antes de nada dejad que os explique por qué he estado tanto tiempo desaparecido, para empezar He estado bastante liado últimamente entre unas cosas y otras, y segundo, estaba preparando un vídeo, pero estaba quedando muy largo, así que he decidido dejarlo como proyecto a largo plazo. De hecho, este vídeo no estaba planeado y estaba preparando otro vídeo, pero después de ver el tráiler de Pokémon Escarlata y Púrpura, he tenido que hacer este vídeo y lo he tenido que hacer lo más rápido posible. El tráiler en sí mismo no es demasiado largo, ni muestra nada fuera de lugar a priori. Vemos a la que posiblemente será nuestro rival, a los profesores que por primera vez serán distintos según la edición, los legendarios, algún Pokémon nuevo y poco más. Lo más destacable en ese sentido es, sin duda, el multijugador para hasta 4 jugadores, algo completamente nuevo en Pokémon. Pero sí, como os digo, hay detalles ocultos. Y no detalles en forma de, ¡Oh Dios mío! ¿Qué es eso que se ve al fondo? Seguramente haya cosas así, pero ahora no es momento de entretenerme en eso, estoy hablando de algo más grande. Esto se trata ni más ni menos de la temática principal del juego, y os puedo asegurar sin ningún temor a equivocarme que Pokémon Escarlata y Púrpura van a tratar, de una forma u otra, del pasado y del futuro, respectivamente además. Hay ya muchas pistas que llevan a esta conclusión tan solo en un tráiler de 3 minutos al 100% hay detalles que no se han revelado todavía voy a hablaros de estas pistas voy a empezar por los legendarios básicamente porque es lo primero de lo que me di cuenta si os fijáis bien tanto miraidon como coraidon tienen diseños similares obviando los colores por supuesto pero las diferencias entre ellos son clave coraidon el legendario de escarlata por un lado tiene un diseño mucho más primitivo, con detalles muy similares a plumas tribales y cosas así. Miraidon de púrpura, por su parte, tiene un diseño mucho más futurista, algo que se nota especialmente en los jets que tiene por piernas y los cuernos que parecen rayos eléctricos. Esto ya es relevante, pero uno puede decir: ¡Eh! ¡decisiones estéticas! Pues sí, pero eso no queda ahí. Tanto Coraidon como Miraidon son nombres construidos con palabras japonesas. Mirai significa futuro en japonés, mientras que Korai significa antiguo. En cuanto a los legendarios, esos son los detalles, por ahora al menos. Ya si además son tipos roca y eléctricos respectivamente, puntos bonus. Pero eso no es todo. Vamos ahora con los profesores de cada edición. Por un lado tenemos a Alvora en escarlata y por otro a Turo en púrpura. Los diseños de ambos son significativos. Albora está mucho más descuidada, tanto en el pelo como en la ropa. Su diseño es más primitivo, con un collar hecho de lo que parecen ser colmillos, un top que parece hecho de piel y una bata con... ¿Pelo? Desde luego, el estereotipo de los cavernícolas. Y después tenemos a Turo, mucho mejor peinado, ropa futurista y, oye, una barba muy bien recortada, más quisiera yo. Cada uno de ellos están representando su tema, pero es que los nombres también son importantes y esto es más evidente en las versiones españolas. Albora proviene de albor, que según la RAE significa comienzo o principio de algo, o amanecer. Por tanto, relacionado con el pasado. Y después tenemos a que deriva de la palabra futuro. No hace falta explicar mucho aquí. La temática está más que clara. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué significa esto? ¿Qué importancia tendrá para la historia? Y yo os voy a responder, no lo sé. Es muy pronto para aventurarse y más todavía para sacar conclusiones, pero hay una cosa que está clara, y es que esto va a ser importante ya sea para los dos juegos como conjunto o para cada entrega de forma individual. O ambas opciones, quién sabe. Puede ser importante en la trama, puede estar relacionado con alguna nueva mecánica, pero va a ser algo importante sin lugar a dudas. Y pues, por ahora eso es todo, creo. A estas alturas quizá no esté descubriendo nada nuevo, pero creedme cuando os digo que empecé a preparar este guión en cuanto vi el tráiler. Así que nada, que sepáis que sigo vivo, que tengo mucho hype por los nuevos Pokémon, y que seguiré preparando los vídeos que mencioné antes. Eh, suscribíos si no estáis todavía, dejad un like y todo eso. Ah, y seguidme en Twitter. Ay, y seguidme en Twitch, que hago directo todos los domingos a las 8 de la tarde. Aunque suelo streamear en inglés, pero si me habláis en español os responderé. Y eso es todo, ya sí. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Hasta la vista.